En primer lugar, eh, señalar que vamos a afrontar ...la celebración de la décima asamblea, concretamente el día 27 de noviembre... ...y por tanto vamos a debatir y aprobar los documentos políticos... ...los documentos organizativos y también los estatutos. Se abre a partir de este momento el debate de estos documentos... ...en nuestras asambleas locales, vamos por tanto a hacer una elaboración colectiva... ...vamos a aprobar los documentos definitivos que guiarán nuestros pasos... ...durante los próximos cuatro años. La sociedad vasca se manifiesta, según las encuestas, a favor del federalismo para relacionarnos con otros pueblos y con otras comunidades. Por eso nos hemos fijado como tarea principal que esas encuestas se materialicen en la construcción de un espacio amplio, de un espacio plural en torno al modelo federal-social, eh, un modelo federal-social basado en la Unión Voluntaria, como digo, y también en la defensa de unas condiciones m, dignas de vida. Bueno, en Vizcaiaren en esto te de ser barririk izango, Covidaren krizia que eh, Vizcaiko, en estatuaren, eta gure heredu que mugak, eta ustura puntoak ikustaraztera eman dago a tu macroeconómicoek, oberantz jotzen da ben bitartean, geiengo social langillaren egoera, gero eta kaskarragoa dela argi geratzen da. Las mayorías sociales trabajadoras ven una vez más que terminan pagando la factura social de esta crisis. Mientras crecen los desahucios, el empleo no se recupera y ese que se genera es por lo general inestable o precario. El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social por motivos económicos se acrecenta además en el territorio. Precisamente por eso, este curso político, desde Esquerra, Nietzsche, Izquierda Unida a Vizcaya, trasladaremos propuestas encaminadas a reorientar las políticas públicas que ponen en marcha tanto los ayuntamientos del territorio como la Diputación Foral de Vizcaya. Esquerra, nicha Izquierda Unida, a través de los grupos punteros del Carrequín podemos hemos hecho propuestas de reformas fiscales para que los grandes patrimonios paguen lo que les corresponde así como para que los beneficios de las grandes empresas también lo hagan. Tenemos que denunciar, lamentablemente, que PNV, PSE y PP prefieren hacer política fiscal para las élites y han rechazado sistemáticamente nuestras propuestas. Desde Esquerra Niña Izquierda Unida entendemos que el PP esté cómodo con el PNV pero no que el Partido Socialista comparta la política fiscal con las derechas en lugar